Que la responsabilidad primera de las universidades estatales es establecer estudios de doctorado que sean atractivos para los jóvenes y que compitan con creces con las grandes universidades del centro del país. Estas están, yo creo, esencialmente eh, saturadas y deben recibir una ayuda fuerte de las universidades en los estados de la República. Pero para eso necesitan ofrecer estudios atractivos con gente de primer, de primer nivel y eso es absolutamente esencial que lo, lo consigan en, en, en, en un lapso corto porque hay la gente pero hay que darle las zanahorias apropiadas Mire, yo creo que las reformas estructurales pueden tener algo de bueno para la, la investigación y la ciencia mexicana porque hay el reconocimiento de ciertos, pues de ciertos campos, ciertos problemas que requieren atención inmediata, no solo en las próximas décadas, sino en la década actual. Por decir algo, parece que hay eh, ya información. Tres centros eh, cuya actividad estaría centrada de alguna manera en las energías, en particular en las energías eh, renovables. Y esto es algo que va a repercutir para bien de todos. Por un lado de la contaminación ambiental, del medio ambiente, eh, por otro lado de la competitividad de México en, en, en cuanto a la producción de, de energía, eh, la mejoría del nivel de vida y desde luego una influencia grande sobre la ingeniería y la física de México porque se requiere pues la generación de nuevos laboratorios eh, el promover la innovación el promover que se creen nuevos procesos en fin, yo siento que si eh, no nos hacemos tontos ni, y de alguna forma se controla la corrupción las reformas estructurales en telecomunicaciones en energética y en otras van a repercutir de manera muy interesante en la generación de nuevos conocimientos en México y por tanto de nueva ciencia mexicana y por tanto ayudar a lo que yo decía antes que es la generación de buenos posgrados en las universidades estatales.